Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio Y en esta ocasión, ahora sí, primer episodio de la segunda temporada de Después de Otra Función Voy a explicar más o menos esto, lo hice en el último episodio del 2021 cuando hablé de The Matrix Resurrections Ese era el último episodio del año, ayer se estrenó el primer episodio del 2022 en donde hablé con Cami y con Mari de el especial de los 20 años de Harry Potter, Return to Hogwarts. Ese era el último episodio de la primera temporada. Fue el primero del año, pero el último de la primera temporada. Este es el primero de la segunda temporada y decidí manejarlo de la siguiente manera. Esto es lo que expliqué más o menos en el último episodio del año pasado. No tenía pensado armar esto por temporadas porque la verdad no sabía cómo dividir las temporadas, sinceramente. Sé que mucha gente lo hace, de hecho en algunos podcasts se ve ya en, en cada episodio que dice de qué temporada es ese episodio, así que bueno, eh, se manejan así. Pero yo la verdad no sabía cómo dividir las temporadas, no, no tenía una idea. Y se me ocurrió hacerlo de la siguiente manera. Como estamos en la fecha, 6 de enero, y mi podcast empezó un 6 de julio, y yo soy un obsesivo con el orden, pero mal. Me queda justo de armar las temporadas cada seis meses, empezando y terminando el día 6 de julio y de enero. O sea, 6 de julio empezó lo que fue la primera temporada... Ahora, 6 de enero empieza esta segunda temporada. Y el 6 de julio de este año va a empezar la tercera temporada. Y así sucesivamente hasta la temporada 50. Bueno, ¿Llegaré a la temporada 50? Vamos a verlo. Tienen que ser 25 años. 25 años de podcast. Vamos a ver. Porque, claro, son dos temporadas por año. Una boludez, la verdad. Pero bueno, quería aprovechar que... Como expliqué, cuando subo los episodios a esta plataforma llamada Anchor que yo le digo Anchor pero creo que se pronuncia de otra manera a ver voy a buscar creo que esto lo hice una vez sola no me acuerdo ah para Yanchi para el episodio de Shang-Chi hablé con con la señora de, del traductor para algunos nombres yo estoy casi seguro que sí dice Anchor pero bueno Perdón, eh. A ver si se escucha. Espero que se escuche. A ver, ¿cómo se dice? Anchor. Anchor. No sé si se escuchó bien. Anchor. Ahí está, muchas gracias. Bueno, tengo acá un lío con el cable. Bueno. Anchor. Esa plataforma es en donde se administran los, los podcasts. La gente que sube. Podcast ya lo sabe, pero para quien no lo sepa. Y abajo, cuando tenés ahí para poner la portada y eh, la descripción de, del episodio, y bueno, todas esas cosas, te aparece opción número de temporada y opción número de episodio. Yo lo único que utilizaba era el número del episodio, porque sí, los episodios van numerados, pero el de la temporada estaba sin usar. Hasta ahora, porque, ahora sí, cambio del 1 al 2, más o menos esa fue la aplicación hasta el 6 de julio, bueno, un poquito antes... Va a ser esta segunda temporada. El 6 de julio se viene la tercera. Pero aquí inicia formalmente la segunda temporada. Que hasta principio de julio... Bueno, hay algunas cositas. <risa> hay varios estrenos. Y justamente este primer episodio de la segunda temporada es sobre eso. Como lo habrán visto en la portada, voy a hablar de los estrenos de 2022. Algo que hice... También, ya hace varios episodios atrás, fue uno de los primeros episodios, creo, del podcast. Hablé en ese momento de los estrenos que quedaban para 2021. No descarto, para la tercera temporada, empezar posiblemente con un episodio en esa tercera temporada de los estrenos que van a quedar para esa altura del año, para 2022, justamente porque a veces pasa que hay películas que ahora no están anunciadas y para cuando va avanzando el año se anuncian o salen de la nada o películas más independientes de las que no se sabía nada y de la nada tienen un reelenco y las produce a 24 miren esas cosas, bueno, por eso renovar y posiblemente hablar de alguna de estas películas de las que voy a hablar ahora porque ya van a tener un anuncio más formal, algunas van a tener un póster, que en este caso no hay, y ese tipo de cosas. Incluso fechas, porque también hay algunas que acá, al menos en Argentina, no tienen fecha de estreno y para esa altura van a tenerlas. Ahora voy a hablar de las películas que más espero. Me hice una lista con las 12 películas que más espero a esta altura del año. Repito, empezando el año, desde el año pasado que tengo la costumbre de hacer esta lista con las 12 películas que más espero, después esa manija puede cambiar. Por ejemplo, el año pasado me pasó de que en esa lista no incluí The Friend Dispatch, que la esperaba, pero no tenía una fecha de estreno, porque con todo este bardo de la pandemia no pusieron el año y no estaba seguro al principio del año pasado si se estrenaba en 2021 o no. Al final si se estrenó, bueno, toda esa situación del cine se manejó bastante bien y se pudo estrenar. Pero al principio del año no estaba en esa lista. Cuando hice esa lista de las que más esperaba de 2021. Voy a hacer una mención especial de una película que es la única que no tiene fecha. Yo me guío por Leatherbox. No tiene fecha, no, no, no hay fecha, pero mucha gente ya la pone como una película que se espera para 2022. Entonces la voy a mencionar además, es una película que también espero, así que bueno, hay que mencionarla. Voy a hablar de las 12 películas que más espero, voy a hablar de otras películas que no entraron entre las 12 que más espero, pero que están ahí. Y voy a hablar de otras películas que no son de 2022, pero que se van a estrenar ahora en 2022 en los cines. Voy a empezar hablando de esas películas, pero antes de todo eso voy a mencionar justamente esta película que no tiene fecha de estreno en Letterboxd, no, no tiene el año, pero... Está como una de las películas que se va a estrenar supuestamente en 2022. Y estoy hablando de Killers of the Flower Moon. Película dirigida por el gran Martin Scorsese. Me voy a poner de pie, perdón. El gran Martin Scorsese, estoy de pie. Y protagonizada, ya que estoy de pie, lo nombro, Leonardo DiCaprio. Ahora me siento. Perdón, pero me tenía que poner de pie. Estas cosas hay que hacerlas. Uh, me voy a y también protagonizada, perdón, eh, me pongo de pie de vuelta, por Robert De Niro, grande Robert, ahora sí, ya me siento. No me voy a parar más. hay para pararse, con la cantidad de nombres que siguen, pero bueno, no, no me voy a parar más. <ríe> también está Jesse Plemons, que si sí, no le suena el nombre. Lo habrán visto seguramente hace poquito en The Power of the Dog con Benedict Cumberbatch. Era el hermano del personaje de Benedict Cumberbatch. Estuvo en I Thinking of Ending Things. También en Judas and the Black Messiah. Y justamente mencionando a Martin Scorsese. Estuvo en The Irishman. El rubiecito Por si no lo ubican. Va a estar también en esta película. Y Brendan Fraser. Tranqui. El elenco. John Lithgow también. Mira. John Lithgow. Y no reconozco a nadie más. Eh, así que bueno. Es Martin Scorsese. O sea... No, no hay mucho más que decir Es como lo que pasa con Spielberg, con Nolan, con Wes Anderson Ese tipo de directores que ya está No sé de qué es la película No me interesa de qué es la película Es Martin Scorsese, listo Hay que verla, la voy a ver Y estoy notando en el póster ahora, porque esto no lo sabía Que tiene el sellito de Apple TV Apple TV Plus, no sé cómo se menciona la plataforma, aparentemente va a ir a Apple TV, así que sí, estudio Apple, va a ir a Apple TV, no sé si se va a estrenar en cines, puede ser que tenga un estreno simultáneo, tiene toda la pinta de que va a ser así porque es película para temporada de premios y tiene que tener su estreno en cines, así que bueno, pero no hay fecha, entonces está ahí medio en el limbo, pero la quería mencionar, Killers of the Flower Moon, y ahora sí, Hecha esta aclaración y esta mención honorífica, entre comillas. Voy a empezar con películas que no son de 2022, pero que se van a estrenar en 2022 en los cines. Empezando por The Black Phone, película protagonizada por Ethan Hawke. Dirigida por Scott Derrickson, director de la primera película de Doctor Strange. Que va a llegar a los cines de Argentina el 23 de junio de 2022. Toda la data sobre elenco directores y fechas de estreno en específico fecha de estreno todo lo estoy sacando de cines argentinos un saludo a la gente de cines argentinos si están escuchando esto un honor una muy buena página que si quieren ir a ver fechas de estrenos al menos en argentina esto para argentina bueno la página se llama cines argentinos <ríe> claramente es una muy buena opción porque ahí tienen detallada la info de todos los estrenos así que bueno interesante es una película que espero, de Black Phone. tampoco es que me muero si no la hubiera puesto entre las que más espero, pero vi el avance, lo vi en el cine también, tuve la oportunidad, no recuerdo en qué película, creo que Last Night in Soho fue, que pasaron el, el avance antes. Tiene pinta, la verdad que tiene pinta, así que bueno, pero es de 2021, o sea, está acreditada, por así decirlo, en 2021. Y se va a estrenar recién en 2022, así que bueno, está en esta pequeña lista. Sigo con The Man Who Sold His Skin. Esta película ya la vi, si no recuerdo mal, a principio de 2021. Creo que la vi. Um, sí, porque estuvo nominada, si no me equivoco, a la categoría de película de habla no inglesa. No sé cómo se llama ahora, película internacional... A los Oscar, de categoría que ganó Another Round en la ceremonia del año pasado. Y la vi por eso. Así que sí, seguramente la habré visto a principio de, de 2021. Está muy buena, la verdad que me gustó mucho. Es una muy buena película. Se va a estrenar acá en Argentina el 24 de febrero. Vayan a verla, porque la verdad que se las recomiendo. Está muy muy buena. Es una película franco-alemana. Muy buena. El actor... Me acuerdo que el actor la rompió. Eso sí me acuerdo, el actor la rompe. Véanla porque la verdad que, que está muy buena. Y les diría que la vean en su casa porque está para ver por ahí. Pero es una linda opción para ir a ver el cine. Visualmente es muy muy buena. Incluso creo que en mi reseña lo había destacado. Que visualmente es muy buena. Así que vayan a verla. 24 de febrero, The Man Who Sold His Skin*. Muy muy buena película. Seguimos con una de las más esperadas, una de las más esperadas. No la puse entre las 12 que más espero porque es de 2021. De hecho, estoy cruzando los dedos para que se filtre de alguna manera en estos días que quedan. Porque no les dije, el lunes se vienen las 12 mejores películas de 2021. El lunes ya tengo mi lista. Bueno, no quiero prometer lunes, pero entre lunes y martes el episodio del podcast, seguro... Con las 12 mejores películas, pero el lunes ya defino cuáles son las 12 mejores películas. Y tampoco les comenté, perdón, perdón. Se vienen los premios, los premios de la función. Eso sí, el lunes, ya con todas las películas que llego a ver para esa fecha del 2021, voy a armar la lista con todas las nominaciones en la primera edición de los premios de la función. Así que presten atención al Instagram de Después de Otra Función, que ahí el lunes... Van a poder ver la lista de nominados en todas las categorías, interesante, para ir a votar. Y bueno, justamente hablando de eso, el estreno del que quería hablar era Licorice Pizza, próxima película del genio de Paul Thomas Anderson. Como les dije, estoy esperando que se filtre de alguna manera porque en Estados Unidos ya se estrenó hace rato. Y, y bueno, acá recién se va a estrenar el 27 de enero, no falta mucho. No falta mucho. Pero bueno, quería tratar de verla antes de armar mi lista de las mejores películas de 2021. Porque al ser una película de 2021, si la llevo a ver de alguna manera, entraría. Pero bueno, si no, voy a tener que esperar. Una película que tengo ganas de ver. Tengo muchas ganas de ver. Así que si no la encuentro antes en algún lugar, hay que esperar al 27 de enero para ir a verlo al cine. Está también otra película de las más... Esperadas de 2021, pero que llega en 2022, de otro gran director como lo es Guillermo del Toro, Nightmare Ali, el callejón de las almas perdidas, le pusieron acá, protagonizada por Kate Blanche, Rooney Mara, Bradley Cooper, Tony Collette, Richard Jenkins, Willem Dafoe, El Encaso, que no le fue muy bien, por lo que tengo entendido, en cuanto a audiencia y en cuanto a crítica en Estados Unidos, pero todavía no se estrenó por acá, por Latinoamérica, así que... 27 de Enero también, lindo día, 27 de Enero, Licorice Pizza y Nightmare Alley. Acá también tengo un poquito más de esperanzas de que se filtre de alguna manera, eh, no sé por qué. Pero bueno, si no llego a verla antes, hay que esperar al 27 de Enero para ir a verlo al cine. Una que también tengo muchas ganas de ver, no se está hablando mucho de esta película, pero al menos Licorice Pizza, Nightmare Alley, la que voy a mencionar ahora y las que voy a mencionar o sea, de acá en adelante las que me quedan claramente van por la temporada de premios. Ya algunas tuvieron sus nominaciones en Globos de Oro y en los Critics' Choice. Así que seguramente van a estar con alguna nominación en los premios Oscar. Y la verdad que tengo muchas ganas de ver esta película que hace poco también vi el, el avance en el cine. Creo que fue en la función de West Side Story. Estoy hablando de Cirano, protagonizada por Peter Dinklage, Halle Bennett, Kelvin Harrison Jr. y Ben Mendelssohn, que es un musical. Eh, no había visto nada sobre esta película, solamente sabía que la actuación de Peter Dinklage era muy buena y se estaba hablando mucho de eso. Me interesaba ya desde ahí, pero después vi el tráiler y la verdad que me, me llamó bastante, me llamó bastante. Y me enteré que la banda sonora... Está a cargo de Aaron Dessner y Bryce Dessner, que son parte de The National, una banda que me gusta mucho. Y ya ahí eh, me tienen completamente adentro, así que tengo muchas ganas de ver esta película. Acá en nuestro país se va a estrenar el 24 de febrero. Fechas ya cercanas a los premios Oscar, claramente. Así que seguramente va a tener su nominación en algo, en, en alguna categoría se estrena también dentro de poquito el 20 de enero Bell, que es una película japonesa de animación que también tengo muchas ganas de ver y no se estrenó de alguna otra manera así que voy a tener que esperar a verla en el cine, esta también es una que tenía muchas ganas de intentar incluirla entre las mejores de 2021 porque es una película de 2021 pero no se llega a estrenar para estas fechas, recién hay que esperar hasta el 20 de enero pero tengo muchas ganas de verla, así que la tengo ahí apuntada. Las últimas dos, una ya la vi, que es Belfast, película dirigida por Kenneth Branagh, protagonizada por Caitriona Balfe, Jamie Dorman, que la rompe, Sirian Hines, que también la rompe, y la genia de Judy Dench, peliculón. Peliculón. Dentro de poquito voy a hablar de esta película en el podcast. Ya la vi y se está metiendo por ahora entre mis favoritas del 2021. Y si la quieren ir a ver al cine, la fecha de estreno es el 10 de marzo, un poquito tarde. Pero bueno, vale la pena. La verdad que vale la pena ir a ver esta gran, gran película. Y la última que todavía no la vi, la tengo que ver en estos días porque hay chances de que esté entre las mejores de 2021. Es una que me debo hace rato. Y estoy hablando de Spencer, película por la que están... Hablando mucho sobre la actuación de Kristen Stewart. Dicen que la rompe. Tengo que verlo con mis propios ojos. Pero parece ser por el estilo de película. Que es una película claramente de esas que la actuación principal es todo. Es todo. Como pasó por ejemplo con el Joker de Joaquin Phoenix. Por nombrar una película en la que la actuación principal... Es la película, básicamente. Y bueno, habrá que ver qué onda esta película, que a los cines llega el 10 de febrero. Yendo a la segunda parte de los estrenos, voy a hablar de películas que sí son de 2022, pero que no llegaron a estar entre mis favoritas, o al menos las que más espero. The Lost City, película protagonizada por Sandra Bullock, Jane in tatum que vuelve a la actuación. Bueno, hace poquito estuvo en Free Guy, pero acá está como un actor principal, digamos. Y en Free Guy fue un cameo, así que, bueno, digamos que vuelve de alguna manera a la actuación. Brad Pitt también y Daniel Radcliffe, nuestro querido Harry Potter. Esta película se va a estrenar el 24 de marzo, no sé de qué se trata. Parece aventura o acción, algo de eso. Me interesa por, por el elenco, así que estaría para ir a verla. Algo para aclarar también es que posiblemente hay películas que no voy a nombrar y que ya sé que tienen fecha de estreno para este año, pero porque ni siquiera me interesan. O sea, no porque sean malas o tenga algo contra esas películas, pero no me interesan. Entonces ni siquiera las menciono. Por eso menciono estas películas. Porque por alguna razón tienen mi interés. Ballet Train, que en este caso, bueno... El interés claramente va por el elenco. Brad Pitt, Sandra Bullock, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Logan Lerman y Sassy Beats. Tremendo elenco. Película de acción que va a llegar el 7 de abril a nuestros cines. También tenemos la nueva película de David O. Russell. Canterbury Glass, protagonizada por Anya Taylor-Joy, Kristen Bale, Matt Robbie, Taylor Swift, Zoe Saldana, Timothy Oliphant, Robert De Niro, Mike Myers... John David Washington y Rami Malek, tranqui, eh? no, no faltó nadie, pongan los videos, se estrena el 3 de noviembre, hay que esperar un poquito más para esta, pero le tengo mucha fe porque es una película de David O. Russell, ha hecho buenas películas David O. Russell en los últimos años, por ejemplo American Hustle o Joy, que me gustaron mucho, así que le tengo fe a esta película. Misión Imposible 7, una más de Misión Imposible, que esta creo que se tenía que haber estrenado entre 2020 y 2021, y bueno, pandemia, y no se estrenó. Obviamente protagonizada por Tom Cruise, también está Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Nicholas Hall, Paul Clementiff, haley Edwell, el caso Va a llegar el 29 de septiembre, no vi ninguna de Misión Imposible, no vi ninguna. Puede ser, un buen momento para hacer un repaso por todas las películas hasta el estreno de esta séptima entrega. Scream 5, o Scream, porque en realidad el título original es Scream, que como dejó claro su título alternativo, es la quinta entrega de esta película, que creo que es un poco lo que pasó con Halloween, es como una secuela un poco directa de la primera, dejando de lado las demás, entre la segunda y la cuarta, tengo entendido eso, puede que no, pero vuelve parte del de elenco original los sobrevivientes de alguna manera, Courtney Cox Neb Campbell y David Arquette y se suman Marley Shelton Melissa Barrera, Jenna Ortega y Jack White, la verdad a ver, dije que iba a mencionar las que más o menos me interesaban me interesa, o sea la iría a ver corta, así no tiene tanto mi interés, pero la iría a ver y además se estrena ahora, 13 de enero, dentro de poquito, entonces es una fecha en la que no hay muchos estrenos. Y si hay ganas de ir al cine, bueno, es una buena opción, así que puede ser que, que la vaya a ver en estos días. También tenemos el estreno de Uncharted, una nueva adaptación de un videojuego, protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg, también está Antonio Banderas. Acá sí, tengo un poquito más de interés, no jugué al videojuego, pero lo conozco y los avances se ven bastante, bastante bien. Es pochoclera, es esta sí que es una película para ir con los pochoclos y disfrutar del aire acondicionado porque además se estrena el 17 de febrero, así que al menos por este lugar del mundo hace calor, así que es una muy muy buena opción para ir al cine, tiene mi interés para ir a verla. DC League of Super Pets, que básicamente son las mascotas de la Liga de la Justicia. Está interesante. Creo que salió el avance hace poco, pero no lo vi. Aunque vi algunas cositas y la verdad que en cuanto a la animación, me, me compró. Y es una propuesta interesante, está buena. Así que, nada, tengo, tengo ganas de verla. 19 de mayo se estrena acá en Argentina. Este año DC la verdad que está bastante potente, tiene muchas cosas tenemos Turning Red que acá se llama Red, pero bueno no cambia mucho, Turning Red que tiene entre sus voces a Sandra o oh, al menos acá solamente parece Sandra oh. ya está no, no. con eso alcanza película de animación de Disney y Pixar que pinta interesante como casi todo lo que viene de Disney y de Pixar, así que el interés está, obviamente se va a estrenar el 10 de marzo no falta tanto, así que es una buena opción. Hay que ver si la estrenan en Disney Plus o no al mismo tiempo. Llega la secuela de la precuela de mi villano favorito, Minions The Rise of Gru. Qué buen título. The Rise of Gru, es genial. Es genial. La secuela de la película spin-off de los Minions, que a la vez era precuela de la trilogía de mi villano favorito. Yo amo, amo... Pero amo completamente a los Minions, los amo De hecho, mientras estoy grabando esto, estoy mirando fijo a un muñequito de los Minions que tengo acá delante mío Los amo, los amo y voy a ver esta película Se estrena el 30 de junio, claramente por las fechas de las vacaciones de invierno acá en Argentina No me importa, no me importa la cantidad de pibitos y pibitas que estén en la sala de cine haciendo bardo ya me pasó con la película de, de Dory, en Buscando a Dory. Así que me los tendré que fumar. Yo quiero ir a ver esta película. Yo quiero ir a ver esta película. Que me, a mí los Minions me encantan. Y la verdad que esta película tengo ganas de verla. 30 de junio de 2022, la fecha. La tercera parte de Animales Fantásticos. Fantastic Beast. The Secrets of Dumbledore. Los Secretos de Dumbledore. La nueva película de esta... Trilogía hasta el momento de Animales Fantásticos, porque están anunciadas cinco películas, así que faltarían dos más. Que tuvo su controversia porque echaron a Johnny Depp de la película. Lo va a reemplazar el genio de Max Mikkelsen en su papel de Grindelwald. Y bueno, vuelven Eddie Redmayne, Jude Law y Ezra Miller, entre otros, para... Lo que va a ser esta tercera entrega Hace poquito tuvimos un avance y la verdad Que me gustó bastante, yo estoy dentro De lo que son estas películas, todo lo que sea De Harry Potter a mí me tiene Adentro, o sea no Más allá de que en la segunda de Animales Fantásticos Estuvo medio floja Yo voy a seguir pegado a estas películas De hecho necesito Por favor necesito Warner Ya que te gusta hacer plata con todo Necesito una película de Quidditch No sé cómo No, no sé la historia no, no sé a dónde pueden apuntar, pero una película sobre Quidditch. La pueden hacer. Se puede. Así que necesito de ese spin-off. Pero bueno, dentro de lo que es esta saga de los animales fantásticos, que ya de animales fantásticos no tiene mucho, pero bueno, vamos a ver qué anda esta tercera película. La primera estuvo bastante bien. La segunda estuvo flojita, vamos a ver qué onda con esta tercera y lo que va a ser de las próximas, porque hasta donde sé, faltan la cuarta y la quinta, y esta película llega el 14 de abril. Tenemos ya en la recta final películas del género de superhéroes, como les dije, DC este año viene bastante bien, tenemos... El estreno de Black Adam, protagonizada por La Roca, la Roca, genia Roca, Dwayne Johnson. Que tuvimos un vistazo hace poquito, no fue un teaser ni siquiera, fue un pequeño vistazo. Y la verdad que pinta bastante bien, pinta bastante bien. Y La Roca le está metiendo todas las ganas a esta película. Me encanta cuando un actor, o una actriz o, o alguien dentro de un proyecto se pone el proyecto en la espalda y, y se pone... Tan firme y lo promociona y está re manija. Eso me encanta y la roca está re manija con Black Adam. Entonces eso ya me tiene ahí adentro. Y la verdad que lo poquito que se vio está bastante bien. Se va a estrenar el 28 de julio. Así que bueno, a esperar a esa fecha. Y un poquito más adelante, siguiendo con DC. Tenemos ya para diciembre, 15 de diciembre, el estreno de la secuela de Aquaman. Aquaman and the Lost Kingdom. Con Jason Momoa, Amber Head, Nicole Kidman, Yaya Abdul Matin II y Patrick Wilson, nuevamente dirigida por James Wan. La primera me gustó bastante, estuvo bastante bien y en el cine se disfrutó un montón. Esta ya de cabeza es para el IMAX porque la verdad que es una película que si sigue la línea de la primera va a tener visualmente muchas cosas para ofrecer. Así que bueno... Le tengo muchas ganas a esta película y Jason Momoa, genio, genio total. 15 de diciembre, hay que esperar bastante, pero bueno, espero que valga la pena la espera, seguramente. Yendo para el lado de Marvel, cruzando la vereda, tenemos el estreno que se ha postergado, hasta ahora el único que se postergó de todos los que voy a mencionar, al menos al momento de grabar esto, que es Morbius. Se iba a estrenar ahora en enero, a finales de enero y se va a estrenar a finales de marzo al menos acá en Argentina tiene fecha para el 31 de marzo se dice que supuestamente este retraso de la película fue por la variante del coronavirus que ahora está nuevamente molestando al mundo porque es así, es una molestia la verdad pero también se dice que en realidad este retraso es porque quieren incluir. Alerta de spoiler: si no hubiera un Spider-Man No Way Home y no está muy al tanto de las noticias, quieren incluir a Andrew Garfield. Seguramente sabrán que después de lo que fue Spider-Man No Way Home, Andrew Garfield tuvo un pico en popularidad y la gente empezó a pedir como loca, como loca, a Andrew Garfield. Para la tercera película de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Recordemos que Andrew Garfield con su Spider-Man tuvo nada más dos películas. Estaba planeada una tercera, pero no se hizo. Y ahora la gente después de verlo en Spider-Man Home, que la rompió. O sea, el chabón la rompió en esa película con lo poco que apareció. La gente empezó a pedir por la tercera película de Spider-Man con Andrew Garfield. Y siendo de Sony, que tiene este pequeño universo con Venom y con Morbius... Parece ser que la idea es grabar alguna escena con Andrew Garfield como Spider-Man y meterlo en la película de Morbius. Eso se anda diciendo. Como que no fue por el coronavirus, sino que fue por esto. Y además, no quieren interrumpir en la taquilla de Spider-Man No Way Home, que sigue recaudando y con el estreno que iba a tener Morbius se iba a chocar en las fechas. Así que, bueno, también es una cuestión de dinero, obviamente, como siempre. Hasta hace poquito se estaban grabando algunas escenas con Michael Keaton, que está dentro de esta película. Así que no es tan descabellado pensar en eso. Hay que ver, pero finalmente la fecha de estreno de esta película va a ser el 31 de marzo. No me llama mucho la atención, la verdad. Tengo que ser sincero. Pero se ve bien, o sea, se ve interesante. Jared Leto es un muy buen actor. Está Michael Keaton, como les dije. Así que bueno, habrá que esperar. Si es verdad esto de Andrew Garfield, la verdad que sería un golazo. 31 de marzo para Morbius y la última película antes de meterme en las 12 que más espero, Black Panther, Wakanda Forever, la secuela de Black Panther. ¿Por qué no entró entre las 12 de que más espero? A esta altura del año, al momento de empezar en 2022, no es de las películas que más espero, la verdad. Pero tengo ganas de ver lo que van a hacer con esta película después de lo que pasó con Chadwick Boseman. Está un poco maldita esta película porque con el tema de Letita Wright que es antivacunas, no se quiere vacunar, eh, tiene problemas ahí en el set, supuestamente la iban a echar porque si no se vacuna es como que no puede seguir ahí, mucho más en esta situación en la que con esta nueva ola del coronavirus está todo complicado nuevamente, de hecho ella se lesionó también rodando la película, está todo ahí medio complicado, pero bueno, la película va a llegar el 10 de noviembre de 2022, así que ahí está el nuevo estreno de Marvel Studios, con la dirección nuevamente de Ryan Coogler, repiten Daniel Kaluuya, Winston Duke Lupita Nyong'o, Letitia Wright hasta ahora, y Martin Freeman, entre otros, así que ahí está Black Panther, Wakanda Forever ahora sí, para terminar las 12 películas que más espero para este 2022, seguramente se dan una idea y ya viendo la portada saben de cuál voy a hablar, pero es un poco engañosa la portada y ya voy a explicar por qué no usé en toda la parte artística del podcast a la película que más espero. Yendo de atrás para adelante, en el puesto 12 de esta lista, Lightyear. Esta película de animación de Disney y Pixar, protagonizada por Chris Evans. Chris Evans le va a dar la voz a Buzz Lightyear. No estaba muy interesado, sinceramente, en esta película cuando se anunció. O sea, un poquito sí pero es como, otra vez, siguen robando con Toy Story, porque es un spin-off, de alguna manera, de Toy Story. Pero después, cuando me enteré que en realidad, esta historia es sobre el personaje del que se sacan la inspiración en el universo de Toy Story para hacer el juguete, que luego conocimos como Buzz Lightyear, ahí... ahí se me compraron. O sea... Esta película nos va a mostrar, si no entendí mal, porque por ahí entendí mal, la película de la que se sacó la inspiración para hacer la figura de acción de Buzz y Básicamente. Es, o sea, ya eso es genial. Porque están robando, pero están robando bien. O sea, me, me están robando bien, me están sacando bien mi dinero. O sea, no es que están robando con Toy Story 5, que igualmente también me robarían bien. Pero esta idea es genial. Y la verdad que el avance que tuvimos se ve espectacular, espectacular, así que puesto número 12 en esta lista para Lightyear, 16 de junio, para Lightyear, yendo al puesto 11 de esta lista, Avatar 2. Yo soy muy fanático de la primera película de Avatar, la defiendo a muerte porque... Hace poco con Endgame, con esto de... Ah, la película más taquillera del la y no sé qué y no sé cuánto... Muchos fanáticos y muchas fanáticas de Marvel... Le tiraban mierda a Avatar... Al pedo, porque era simplemente por el tema de la taquilla... Ni siquiera por Avatar... Pero... Qué buena película... O sea, Avatar es un peliculón... Me encanta... Me encanta, la vi un montón de veces... Y hay que tener en cuenta que en ese momento... Porque ahora quedó lejos... Pero en ese momento fue una película que cambió mucho cómo se veían los efectos en esa época y fue revolucionaria la verdad que fue revolucionaria guste más o guste menos fue una película que marcó un quiebre y hay que ver qué onda con esta secuela porque es cierto que llega muy tarde bastante tarde, 12 años si no saqué mal las cuentas y de hecho después de esta secuela van a venir un par más si no tengo mal entendido Vamos a tener Avatar 3 y Avatar 4 Se mostraron algunas imágenes Y la verdad que pinta bastante bien Es un universo bastante explorable La verdad O sea, se pueden sacar muchas cosas De lo que se mostró en Avatar De lo poco que se mostró en Avatar Hay que ver Hay que ver qué onda con esta película Protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldana También se suman Kate Winslet Michelle Sheo Sigourney Weaver Que vuelve y Stephen Lang, dirigida obviamente por James Cameron, genio genio James Cameron. Y fecha de estreno para el 15 de diciembre, que si no recuerdo mal, es la misma fecha que Aguaman. Así que alguna va a tener que torcer el brazo porque es una pelea ahí en la taquilla complicada, complicada. Alguno va a tener que torcer el brazo, alguno va a tener que cambiar de fecha porque una película se está tirando a, a, al pozo directamente, o sea esto es así una película le va a sacar taquilla a la otra porque están las dos ahí y que no se le ocurra a ninguna película argentina estrenarse en esa fecha porque fue no le van a dar salas ni en El monto así que, bueno, fecha complicada, el 15 de diciembre pero ahí tenemos Avatar 2 puesto 10 Top 10, se podría decir, en mi lista de las más esperadas de 2022, empezamos con Marvel, obviamente. Thor, Love and Thunder. Tengo muchas ganas de ver esta película. Thor Ragnarok me gustó, me gustó, me gustó bastante para lo que venían siendo las películas de Thor. Estuvo bastante bien, no era la onda que esperaba para lo que vendría siendo la historia de Ragnarok, pero bueno... Estuvo bien. A ver, ¿qué me voy a hacer? El exquisito. No, yo quería algo más oscuro porque Ragnarok es la muerte de... No, o sea, la película estuvo muy bien. La pasé muy bien. Me gustó mucho. ¿Esperaba otra cosa? Sí. Me hubiera gustado algo más oscuro yendo a lo que es la historia del Ragnarok. Sí. Pero fue una muy buena película. No lo voy a negar. Y hay que ver qué hacen con Love and Thunder que marca el regreso de Natalie Portman a las películas de Thor, al universo cinematográfico de Marvel. Así que Ahí hay que estar atento Y el villano va a estar interpretado por Kristen Bale Así que ya está Estoy adentro, anótenme Firmo el contrato para ir a ver Thor, Love and Thunder Dirigida por Taika Waititi Y que llega el 7 de julio Ah mira, cerca de mi cumpleaños Lindo regalito, así que Bueno, ahí está, anotado El 7 de julio para ir a ver Thor, Love and Thunder Puesto 9 dentro de esta lista Don't worry darling Qué lindo que me salió Película dirigida por Olivia Wilde, Olivia Wilde, para los amigos, ojalá fuera amigo de Olivia Wilde, que dirigió Buxmar, una película genial, y que ahora vuelve Olivia Wilde a la dirección con esta película que va a estar protagonizada, escuchen. Escuchen. Por Florence Pugh, te amo Florence Pugh, quiero que seamos amigos, quiero invitarte a tomar una cerveza al barrio de Palermo, a donde quieras, pero bueno, Palermo desborda de cervecerías. Harry Styles, también si quiere venir Harry, ahí en la mesa entramos, así que no hay problema. Chris Pine, Gemma Chan y Olivia Wilde, porque es tan genia que se da el lujo de estar actuando y estar dirigiendo. Ya con el elenco ya está. Elenco y directora ya me tienen adentro, así que hay que esperar al 22 de septiembre. Tengo muchas ganas de ver esta película y también tengo muchas ganas de ver el puesto número 8 de esta lista que es The Northman. Northman. Hace poco tuvimos, un avance, pueden ir a verlo, pinta muy bien. Una película épica, ambientada en la época de los vikingos. Tiene todas las de ganar, la verdad. Dirigida por Robert Eggers, que tiene dos películas en su haber. Una es The Witch, que no la vi. La otra es The Lighthouse, que sí la vi. No me gustó demasiado The Lighthouse, pero es una muy buena película. Hay que admitirlo, hay que separar entre mi gusto personal y la película. Como una obra independiente de lo que yo pueda opinar. Entonces, en ese caso, la verdad que The Life House es una película increíble. Y las actuaciones de Robert Pattinson y William Dafoe en esa película... impresionantes. Si hubiera tenido el podcast en ese momento y si se hubiera hecho los premios de la función como va a ser en esta edición, hubieran estado nominados, claramente, porque sus actuaciones fueron espectaculares. Y la fotografía también, de hecho la fotografía de esa película, si no me equivoco, estuvo nominada a los Oscars, así que a ese nivel. Y bueno, esta película se aleja un poco de lo que fue de Lighthouse, o sea, esto parece más mainstream, por así decirlo, como más pochoclera pero no tanto, o sea, está ahí mitad y mitad, es como una película más pesada en ese sentido, no tan independiente de hecho, bueno, se estrena en cines, o sea, se va a estrenar The Lighthouse ni siquiera se estrena en los cines, así que ya eso es una diferencia tenemos a Alexander Skarsgård Nicole Kidman Anya Taylor-Joy, Genia Anya Taylor-Joy, que hace poquito estuvo en Argentina le mandé mensaje para que escuche el episodio de las Night in Soho de este podcast Obviamente no lo habrá escuchado, ni siquiera habrá visto el mensaje, pero bueno, es mi sueño. Mi sueño es que Daniel Taylor-Joy escuche este podcast en algún momento. Ethan Hawk, York, William Dafoe, Ralph Inenson, La verdad, un elenco interesante, bastante interesante. Y se va a estrenar acá en Argentina el 21 de abril. Agradezco que se estrene, la verdad pensé que no se iba a estrenar acá en Argentina, y se va a estrenar, así que agradecido. Y la espero, la verdad que le tengo muchas ganas, ya antes del avance que tuvimos hace poquito, le tenía ganas a esta película, y después de haber visto las primeras imágenes, la verdad que estoy ahí muy atento para ver esta película. Y la séptima película en esta lista es la cuarta de uno de mis directores favoritos, no sé si decir que es uno de mis directores favoritos Porque tiene pocas películas Pero la verdad Dos de sus películas son de las que más Quiero en la vida Entonces, bueno, sí Podría tener ese título de uno de mis directores favoritos Estoy hablando de Damien Chazelle Que vuelve a la dirección con Babylon Película que va a estar protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie Samara Weaving Toby Maguire Y Flea Flea, genio, Flea Bajista de los Hot Chili Peppers. Y también está Olivia Wilde Mira, qué genio, Olivia Wilde Está en todos lados. El tema con esta película, ¿cuál es? ¿Película que se va a estrenar en 2022? Sí, por supuesto. Pero me enteré buscando las fechas para mencionarlas en este episodio que se va a estrenar el 5 de enero de 2023. Claramente fecha de temporada de premios, esta película seguramente va a apuntar a eso, me pone triste que falte tanto, falta un año, 5 de enero, o sea, falta un año, literalmente, pero bueno, es de las que más espero para 2022. Hay que ver si se estrena en esa fecha o se estrena más adelante en 2023. Ojalá que se estrene para esa fecha. Seguramente para esas fechas voy a estar definiendo las mejores películas de 2022, así que me va a venir bien. Y bueno, me, me la bajó un poco la fecha de estreno, pero va a estrenarse, así que eso me pone contento. La sexta película de esta lista es Sonic 2. Digo Sonic 2 porque erizo en inglés es complicado. Entonces, Sonic 2. Secuela de Sonic. La película que fue una de las primeras películas antes de la pandemia. Para muchas personas fue la última película que vieron en el cine antes de el coronavirus. Y ojalá no sea la última antes de que vuelvan a cerrar los cines. A ver, Sonic, yo te quiero mucho. No me hagas esto. No, no seas... La película antes del cierre de los cines. Por favor. Se va a estrenar el 7 de abril. Y tengo muchas ganas de verla. Obviamente. Está sexta entre las películas que más espero de 2022. Así que. Obvio. Que tengo ganas de verla. Y hace poco también tuvimos un avance. Espectacular. Manija. Completamente manija. Con la presentación de Knuckles. No. No, no, no. Hermoso. Hermoso todo. Que encima la voz de Knuckles la hace Idris Elba vuelve también Jim Carrey vuelve Jeff Fowler para la dirección, le tengo mucha fe la primera me gustó bastante de hecho con la escena post créditos de la primera quedé re manija y, y tengo ganas de ver esta segunda película de Sonic que se estrena, repito, el 7 de abril y ojalá y espero que no sea la última película antes de que cierren los cines, por favor no cierren los cines porque la pasé muy mal, me encanta ir al cine. Me encanta ir al cine y cuando estuvieron cerrados. Fue muy triste, fue muy triste. Ojalá esto no pase a mayores y sigamos teniendo la posibilidad de ir al cine. Recta final: las cinco películas que más espero de 2022. Empezando por Spider-Man Across the Spider-Verse, parte 1. La secuela de. Esa maravillosa película animada que fue Spider-Man Into the Spider-Verse Y que nos enteramos cuando tuvimos este pequeño teaser Que iba a ser la parte 1 O sea que Falta todavía la parte 2 La tercera película de esta saga Y la verdad que Tengo muchas ganas de verla No estoy tan manija porque no se mostró demasiado Pero muchas ganas de verla Bueno, la, la primera fue Magnífica y esta película tiene Toda la pinta de seguir por el mismo camino, así que acá está entre las que más espero 6 de octubre se va a estrenar así que apuntando esa fecha cuarta película que más espero para 2022 se mete DC nuevamente The Flash película que mi país, mi país tiene a un director argentino Andy Muschietti, genio Andy Muschietti ojalá esté escuchando esto yo apuntando a todos los argentinos conocidos en Hollywood si estás escuchando a Andy, un saludo no creo, pero igual, saludo Y va a dirigir esta película De la que no sabemos mucho O sea, sí sabemos cosas, pero Hay más rumores que certezas Tuvimos un pequeño teaser Cuando fue la DC Fandom Hablé de la DC Fandom en este podcast Por si quieren ir a escuchar ese episodio eh... Hay que esperar Ojalá dentro de poco tengamos un... un teaser trailer un poco más extenso O un trailer Definitivo Falta para su estreno Va a ser el 3 de noviembre Así que posiblemente un avance más completo Va a tardar en llegar Pero la verdad que tengo muchas ganas de ver esta película Porque justamente como se está metiendo Marvel en el multiverso Esto es una historia de multiverso dentro de DC Y es una historia en la que pueden aprovechar justamente El arco argumental de Flashpoint para borrar algunas cosas dentro de este universo extendido de DC que no funcionaron y hacer a partir de esta película un nuevo comienzo dentro de este universo en el cine de DC que la verdad le viene bastante bien porque hubo algunos tropiezos, así que tengo muchas ganas de ver lo que van a hacer con esta película, protagonizada por Ezra Miller, obviamente, también con el regreso de Michael Keaton como Batman y se habla de que es la última película en la que vamos a ver a Ben Affleck como Batman dentro del Universo Extendido de DC así que, ahí está, 3 de Noviembre de Flash El Podio, el podio de las tres que más espero más o menos ya se están haciendo una idea tercera película que más espero en el puesto número 3 Jurassic World Dominion y sí soy fanático de Jurassic Park, me encantan las películas de Jurassic Park con Jurassic World ya eh, un poquito innecesario todo, pero bueno, las disfruté, no les voy a mentir, las disfruté. Y tengo ganas de ver esta tercera entrega dentro de la trilogía de Jurassic World, que además de traernos a Chris Pratt y a Bryce Dallas Howard, que vuelven luego de las primeras dos entregas de Jurassic World, tenemos el regreso glorioso de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Godlum de la película original, o sea, un viaje a la nostalgia, pero derecho, derecho, y hace poquito tuvimos un clip de la película, un pequeño vistazo de la película, que la verdad que me manigió, me manigió mucho, y tengo muchas ganas de ver esta película, porque soy fanático de Jurassic Park, porque... Tengo muchas ganas de ver dinosaurios en la pantalla grande. ¿Para qué mentirles? ¿Para qué mentirles? Espero mucho esta película que va a llegar el 23 de junio. Así que ahí estaré, en la sala de cine. Bien manija con Jurassic World Dominion. Ahora sí. Las dos películas que más espero. Obviamente voy a nombrar la segunda. Porque la primera va a salir por descarte. Y la segunda es... Doctor Strange in the Multiverse of Madness Y ya voy a mencionar cuando hablé de la primera Porque no puse en toda la parte artística De la portada, de YouTube y de Instagram A la primera película Doctor Strange in the Multiverse of Madness Es la secuela de Doctor Strange Y es una película que tengo muchas ganas de ver De Marvel, lejos Es lo que más espero de 2022 y tengo muchas ganas. Ya la primera de Doctor Strange para mí es la mejor película de origen dentro de, del MCU. Doctor Strange es un personaje que me gusta mucho. Wanda es un personaje que me gusta mucho. Tenemos la inclusión de América Chávez dentro de esta película. Y la verdad que pinta muy bien lo que se vio en el tráiler La verdad que es genial. En el canal de YouTube pueden encontrar un video en el que analicé el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la verdad que pinta muy bien, pinta muy bien. Todo lo que esté relacionado a la magia dentro de Marvel Studios me gusta y Doctor Strange ahí está primero cuando tenemos que hablar de magia y hace poquito se sumó dentro de ese grupo Wanda, porque con WandaVision al momento de tener a la bruja escarlata en su máximo esplendor, claramente acá tenemos a otra exponente dentro de la magia y hay que ver qué pasa porque también se habla de que Wanda va a ser villana en esta película. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda con Doctor Strange in the Multiverse of Madness que se estrena el 5 de mayo con Benedict Cumberbatch, obviamente Elizabeth Olsen, Benedict Wong. Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Yoshit Gómez como América Chávez. Creo que se pronuncia así el, el nombre. <risa> Medio complicado. Muchas ganas, muchas ganas de ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dirigida por Sam Raimi. Director de la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire. Y bueno, todo este tema del multiverso me ilusiona también con ver personajes de otras películas. De los X-Men... Ahí, dando vueltas Así que bueno Tengo muchas ganas de ver esta película Que la verdad que pinta muy muy bien Pero no es la que más espero Porque la que más espero De 2022, seguramente ya lo saben Ya habrán adivinado Pero si no la adivinaron lo voy a mencionar Estoy hablando de The Batman Obviamente Batinson A full, yo me subí a la Batisoneta desde que lo anunciaron a Battinson y ahora más que nunca, ya estamos en la recta final de lo que va a ser este estreno el que más estoy esperando de 2022 y falta poquito, 3 de marzo, no falta tanto tengo muchas ganas de ver esta película la verdad que los avances me tienen como loco es, es algo impresionante lo que, lo que se vio hasta ahora de esta película en los avances es algo increíble, hubo funciones de prueba, si no me equivoco, para muy pocas personas, muy pocas privilegiadas, esas personas la verdad, y lo poco que se sabe, la verdad que nos anticipa una película increíble, con mucha acción, violenta, o sea, un Batman sacadísimo. Se vio en los avances un Batman sacado. Tengo muchas ganas de ver esta película. Siento que va a ser una bomba. Realmente va a ser una bomba. Y está todo bien. O sea, Robert Pattinson como Batman está genial. Soby Kravitz como Catwoman, genial también. Va a estar Paul Dano como el acertijo. Jeffrey Wright como el comisionado Gordon. Andy Serkis como Alfred. Colin Farrell, como el pingüino. También va a estar John Turturro, Peter Sasgar, Barry Keoghan, que se menciona que puede llegar a ser el Joker. Hay que ver. A mí me encanta Barry Keoghan. Nah, genial, la verdad que el elenco de esta película es genial y, y, y todo. Matt Reeves, en la dirección. Matt Reeves, genio. Genio Matt Reeves, que estuvo a cargo... De la segunda y tercera película de la última trilogía del Planeta de los Simios. Que es una de mis trilogías favoritas. Favoritas. Y dirigió también Cloverfield. Muy buena película Cloverfield. Así que confío plenamente en Matt Reeves. Y bueno. En Battinson. Battinson a full. A mí me encantaba Batfleck. La verdad, no les voy a Pero bueno. No siguió. Y... Le tengo fe. A Batinson le tengo mucha, mucha, mucha fe. Subido a la Batinsoneta Súbanse, súbanse que hay tiempo. Dos meses. Súbanse que vamos al cine a ver The Batman con Robert Pattinson. Y la razón por la que en la parte artística de este episodio para Spotify, Instagram y YouTube no utilicé nada de esta película es porque ya estuvo para la portada de lo que fue... ...el episodio en el que hablé de la DC Fandom... ...entonces no quería... ...abusar de esta película... ...y repartí un poquito... ...porque ya cuando hablé de esta película en el podcast... ...porque voy a hablar obviamente de esta película en el podcast... ...voy a tener que usar... ...todo sobre The Batman, así que... ...quise repartir... ...así que... ...esa es la razón por la que The Batman no está... ...en la parte artística de lo que fue este episodio... ...los engañé, lo siento... ...me olvidé de mencionar algunas... ...que las voy a mencionar rápidamente... Porque no tienen fecha de estreno en Argentina, pero bueno, por ahí de alguna manera se consiguen, hay que ver. O en el transcurso del año se anuncian fechas de estreno para nuestro país. Tenemos Pinocho, esta versión live action de Pinocho, obviamente. Película que va a estar dirigida por Robert Zemeckis y que tiene en su elenco a Tom Hanks, Luke Evans y Joseph Gordon-Levitt. Así que interesante, bastante interesante. De Unvariable Weight of Massive Talent. La verdad no tenía idea de la existencia de esta película, pero está protagonizada por Nicolas Cage, Pedro Pascal y Neil Patrick Harris. Así que ya está, estoy adentro. Vamos a ver en dónde se estrena, si es que se estrena acá en los cines o no, o hay que buscarla por ahí, hay que ver. Pero se va a estrenar en 2022. Tenemos NOPE, o NOPE. No, no sé cómo se menciona. Nope. Próxima película de Jordan Peele. Este director que nos trajo As y la genial Get Out. En esta película vuelve Dale en Kaluuya Y también está Steven Young de Minari. Tiene fecha para 2022. No tiene una fecha exacta de estreno pero bueno, se va a estrenar este año. Y la última para mencionar es Studio 666 que en inglés es 666. Gracias, señora. Estudio 666. Que es una película de terror protagonizada por los Foo Fighters. Ya está. No necesito nada más. Además, lo poco que se pudo ver de esta película... Genial. O sea, tengo ganas de verla. No sé cómo va a ser el temita del estreno, pero bueno. Que se va a estrenar, se va a estrenar. Y hasta acá. Los estrenos para 2022... Algunos que no se sabe dónde se van a estrenar Algunos que son de 2021 Pero se van a estrenar en los cines en 2022 películas que tienen mi interés Pero no llegaron a estar entre las que más espero Y las 12 que más espero Para este 2022 Todas mencionadas en este episodio Espero que les haya servido Para ir anotando algunas fechas Para ir viendo Ah, esta me interesó, esta otra Bueno, todo mencionado acá Me pueden seguir en Instagram después de otra función podcast o Simplemente buscar después de otra función Y voy a aparecer También en YouTube donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, Pancham Raccoon, y también en Letterboxd y en Medium, donde buscan, se va y voy a aparecer. Y bueno, feliz año, que no lo mencioné. Feliz año para todas las personas que están escuchando este episodio. Espero que hayan arrancado bien este 2022 y espero que tengan un gran año. Espero que la pandemia no nos joda la vida nuevamente y que podamos seguir yendo al cine, que es algo que me encanta hacer. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias. Bueno, se terminó de grabar otro episodio. Me voy a hacer unos buenos mates. Qué lindo 2022 que se viene, la verdad. Además, no lo comenté porque, bueno... Mis amigos de, de Marvel Show Lo tuvieron como su primicia Entonces bueno, no, no quería Tampoco adelantar mucho de este año Podcastero que se viene Y que va a traer muchas colaboraciones Pero bueno, se vienen Más juntadas Marvelianas Y me pareció raro Porque Apareció alguien Con mi voz En, en un episodio de ellos Pero no era yo fue como extraño eso, ¿no? no sé qué pasó, como que se abrió un portal y, y apareció alguien con mi voz, pero yo no fui Y hablaba sobre una juntada marveliana que había estado buena una juntada marveliana ¿no? no sé qué pasó Es raro, es, la verdad muy raro Pero bueno, eh, después de lo que pasó en Spider-Man No evidentemente todos pueden abrir un portal, ¿no? Uh, ¿Qué es eso? Uff, ay, sí, amigo. Pablo, ¿qué haces acá? Una gana de ver los estrenos de este 2022. Sí, yo también. Más ahora que se viene Morbius el 27 de enero. Va a estar repicante esa película, amigo. Posta. Ah, no. Cierto que la trazaron. Sí. Bueno. Nada. F por Morbius. Pobre. Yo me pregunto si existirá Morbius, la película. Capaz no existe, pero bueno. Yo creo que sí. Nada. Una ganas de ver Doctor pero... Strange 2. Espero que no la tracen, porque ahí se pudre todo. Sí, también. Pero, ¿qué, qué haces acá? No, no, eh, ahí se cerró el portal, no sé qué, es, está está raro esto, no sé dónde salió ese portal Bueno, voy a hacer unos mates porque la verdad que que no, no, no, no entiendo nada, realmente no entiendo nada de lo que está pasando ¿Qué? se Seba, no sé vos, sí. pero yo todavía ando con una fiebre arácnida después de ver No Way Home que no se me cura por nada. Necesito físicamente más contenido Spider-Verse. Y creo que el 2022 tiene el mejor remedio para eso. Porque sabemos que se nos viene... Across the Spider Verse parte 1 y yo no podría estar más feliz. Sí yo también estoy feliz. Pero o sea, sí. Into the Spider Verse es una película que se robó mi corazón creo que y el corazón de muchos. Sí, el mío. Tanto la película en sí que es una obra de arte como Miles el personaje de Miles que es tan hermoso. De acuerdo, sí. Y, pero... y no puedo esperar para para ver más de él y para ver la Gwen y para ver a todos los nuevos Spideys que nos puedan presentar. Así que 2022, aquí vamos. Los espero con ansias. Completamente, sí, hay muchos estrenos. Pero... ¿Otro más? ¿Qué? Perdón, Seba, perdón de todos los fans de The Marvel Show, no. pero yo en esta ocasión bueno, bien, te me voy a alejar de Marvel, porque yo lo que más espero para el 2022 es el estreno de The Batman. Bien, como yo. Yo crecí viendo a Cedric Diggory en Harry Potter. Pobre lo mataron. Me lo fumé a Edward en Crepúsculo para ser un adulto y ver a Robert Pattinson convertido en Batman. Así que lo que más espero de estrenos en este 2022 es The Batman de Matt Matrix. Yo también, sí, pero no, se cerró. No quiero más portales, por favor. ¿Qué, ¿Qué es eso? No. Bueno chicos, todo muy lindo con Multiverse of Madness, todo muy bien con The Batman, Across Spider-Verse y todo el hype. Pero no nos olvidemos que en julio sale Thor Love and Thunder, que la verdad ya la cuarta edición que necesita una buena película para compensar lo que fueron las dos primeras. Igual Ragnarok me gustó. Y dicho eso, eh, nada, no, le tengo mucha fe. Y sobre todo porque puede ser una oportunidad para que haya hashtag justicia para Jane Foster. Por favor, chicos. Esa mujer necesita un arco de redención ya. Y bueno, esperemos que la, lo logren esta película. Y no voy a entrar en spoilers porque... No, no, no me compete en este preciso instante. Pero en algún momento lo vamos a hablar. Así que nada. Un montón, miren, el 2022. No sé qué vamos a hacer. Sí, un montón. Pero... Se cerró. No no me dejaron ni, ni hablar con ellos. Pero... No sé qué pasó. No, no quiero más portales, por favor. Um, Gracias, gracias por aparecer No sé si serán ellos o, o serán variantes, pero bueno Espero que estén para las Juntadas Marvelianas este año oh, otro portal más ¿Qué es eso? Hola, ¿cómo estás? ¿Sos? Sí, soy vos ¿Cómo? ¿Y vos eras el que apareció en el episodio de The Marvel Show? ¿Hablando? Sí. Yo los conozco. A los chicos. Pero, ¿cómo que, cómo que los conoces? Si... ¿De, de, ¿De dónde venís? ¿En tu universo hay juntadas marbelianas?